Cristo Jesús. Amo si yo costoca. Si me confiar y pan Dios y guan no. Y pan Ical nota, pocho no cangüel muchantilo. Si gay ni me cihlea y a kakka. Ni yo guan ni chíguate canxi muchantica. guan mis haka a monoske, ni huise, y yga Iga mis Y ne, o un no ke a meswa. A matis caña. Iwan kismatis ojti. Tomás Kisto. No teco, allá nikmatis kantia. ¿Qué nikmatis que en in inón Jesús Kisto. Nes guay en inón ojti. Nes yehanita kaskayagua. Iguanita makabida. Alla asika o no tota Dios. si allá mu konfiar uwa si Siga katkesine ka. No anki as nota. Iguan anki Iguan Felipe, Quisto. No, teco, Si no gua de tota misma, es de la Jesús Si Felipe Jesús? de la misma, es de no tota. de es de la Si no tota. de la allá ne se niquechigua todas yes igua ni setito netas né estas tolmaca no chilles es niquechigua yes guan yes quichito si né creo que hay gané ni se atito iguanto ta iguane si allá ne né creo si creo que ipan ya han quitado niquechigua no me híe ya yeh né ya vi no quichegua ti yeh né niquechigua ya vi quichegua más yeh que Iga ya uno tota igual noche y aunque tota y gamu confiar o no pan ni misma casa yga tota mamonesti y pan neh ya hipiltsi ni chiguas noche san a meh guaneta también y confiar